Hola, en este video estamos mostrando el proceso de reparación de un flex de un puerto USB Lo primero que vamos a realizar es el raspado del flex para descubrir la parte metálica del mismo Luego vamos a utilizar unos jumpers o unos cables de bobina que son con los que vamos a realizar la reconstrucción de la parte rota de este cable con el cautil eh, y una punta delgada de, en el cautil vamos a ir colocando estaño y vamos restaurando este flex realizando la soldadura de unos pequeños cables de bobina. Vamos paso por paso, vamos con paciencia hasta finalizar el trabajo. Con estos pasos podemos realizar la reparación de un flex dañado. Muchísimas gracias y éxitos.